Una gata hereda la fortuna de Carla Herfeld. Choupete es toda una celebridad que se mueve entre el mundo animal y el de la moda. La mascota del fallecido diseñador alemán llegó a cobrar, en 2014, 3 millones de euros por aparecer en publicidades. La muerte del reconocido diseñador alemán Karl Lagerfeld a los 85 años, entristeció al ambiente de la moda y el modelaje. Pero a quien más afectó es a su famosísima mascota, la gata Choupete. Pero la mascota de raza birmana no tiene de qué preocuparse porque su dueño le dejó un futuro bien asegurado con una fortuna que muchos mortales desearían tener. El dinero que recaudó Pete viene principalmente de la publicidad. En 2014, llegó a cobrar unos 3 millones de euros por aparecer en avisos. Es la gata más famosa y rica del mundo, decía el director artístico y alma mater de Chanel y Fendi. Choupete es muy agradable. No molesta a nadie ni a nadie le hace mal. Hay gente que se ocupa de ella cuando no estoy, y ya tiene su propia fortuna. Si algo me sucediera, será una heredera. Por otra parte, la persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he tocado nada, todo está guardado expresamente para ella. Cupete es rica, reveló el diseñador alemán en el programa francés Le Divan. Originalmente la gata no pertenecía de la Herfel. Era propiedad de Baptiste Giaviconi, pero el diseñador se quedó con ella después de cuidarla durante un viaje del modelo. Bajo su cuidado, Chowpete se convirtió en una celebridad que se mueve entre el mundo animal y el de la moda. Tiene su cuenta de Instagram, con 153 mil seguidores, y hasta un libro, Chowpete, la vida privada de una gata de la moda de alto vuelo. La gata fue tapa de la revista Vogue junto a Linda Evangelista y tiene dos personas que se ocupan de cuidarla a las 24 horas del día. Carla Herfeld hereda su millonaria fortuna a su gata Choupete. Carla Herfeld experto en diseño de modas para Chanel y Fendi perdió la vida a los 85 años, su gatita Choupette no queda desamparada siendo la única. Carla Herfeld el diseñador de Chanel perdió la vida este martes 19 de febrero de 2019 a la edad de 85 años. A su gatita Chogupete le tuvo una especial consideración, por lo que a su partida la menina no quedará desamparada. Carla Gerfel tuvo una gata millonaria y trabajadora. Durante años el modisto alemán guardó el dinero de las apariciones publicitarias de su mascota, a quien quería con devoción. Me río de mí mismo, por el cariño que le tengo, pero eso no cambia nada y es muy agradable. No molesta a nadie ni le hace mal. Hay gente que se ocupa de choupete cuando no estoy y todo eso. Ella tiene su propia fortuna, si algo me sucediera, será una heredera.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 El kaiser de la moda, nacido en 1933 en Hamburgo, Alemania, fue ingresado de urgencia al hospital americano, pero no se revelaron las dolencias por las que sucumbió. El diseñador de Chanel adoptó a su gatita Choupette en 2011. La historia entre los dos se remonta cuando el director creativo de Chanel adoptó a la gata en 2011. Desde ese momento su vínculo se fue reforzando casi hasta considerarse como obsesión. La mascota era de un amigo, quien le pidió que la cuidara mientras salía de viaje. Cuando regresó, el emblemático modisto le dijo simplemente que se quedaría ella. Fue así como se convirtió en la gatita más rica y famosa del mundo. Confesó la Lagerfeld, tenéis que reconocer que es irresistible. Es algo inesperado, jamás habría pensado en toda mi vida que me pasaría algo así. Hace que casi me ría de mí mismo, pero al mismo tiempo Choupette me hace muy feliz. Si no está en casa porque ha ido al médico un par de horas, tengo la impresión de que la casa está muerta. Pero las excentricidades del modisto alemán no se limitaban solo a este campo, su personalidad y modo de pensar iban más allá. Incluso su apego hacia la menina fue más fuerte de lo que se pudiera imaginar pues el diseñador en ocasiones llegó a mencionar que no sería descabellado oficializar legalmente su relación con el peludo animal. El Kaiser reveló en una entrevista con CNN, No existe el matrimonio entre personas y animales, todavía. Nunca pensé que me enamoraría así de un gato. Choupette la influencer menina de moda más millonaria. Quizá pocos lo sabían pero esta menina tenía una cuenta de Instagram con 121.000 seguidores. Fotos descansando en un sillón, momentos al lado de Carla Herfel, o anuncios publicitarios aparecen en su perfil. Ella también tenía una carrera posando para marcas como Suemura, una compañía de cosméticos, o en un calendario de coches. Por estas dos campañas ganó 3 millones de euros en 2015. Para comprender la dimensión de sus ganancias. Solo un año antes, Cara de Levigne ganó 4 millones de euros considerada una de las modelos más cotizadas en ese entonces. Excentricidades de la batita de Carl. El diseñador nunca escatimó recursos para sus cuidados, pues dos niñeras se encargaban de ella y también tenía gente para que administrara sus cuentas de Instagram y de Twitter, esta última con más de 49 mil seguidores. Como era de esperarse, siempre viajaba en primera clase y tiene un libro que detalla cómo era consentida.